Desde el escritorio del profesor de física y matemáticas, José J.S. Tutor les saludan, y los invitan a continuar con la sección, ¿Cómo lo resuelvo en física? Estrategias y atajos. Tips de física número 6. ¿Cómo resolver un sistema con movimiento rotacional en torno a un eje fijo, en un plano vertical, en condiciones de equilibrio mecánico? Aquí, te lo muestro. Debes saber, primero, el momento de fuerza, vector tau, que es el análogo rotacional de la fuerza, es el producto de una fuerza y un brazo de palanca. El momento de fuerza su magnitud, se define. Tau equivale al producto del radio por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo teta. Donde R es la distancia del origen, por donde pasa el eje de rotación perpendicularmente, al punto de aplicación. Teta es el ángulo de la línea de acción de la fuerza y el radio, R. Segundo, debes saber, el equilibrio mecánico requiere que la fuerza neta, o la sumatoria de las fuerzas, sea cero, equilibrio traslacional, y que el momento de fuerza neto, o sumatoria de los momentos de fuerza, sea cero, equilibrio rotacional. Condiciones para equilibrio mecánico traslacional y rotacional, respectivamente. La fuerza neta traslacional equivalente a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan es cero. El momento de fuerza rotacional equivalente a la sumatoria de todos los momentos rotacionales que actúan es cero. De la física sexta edición. Wilson Buffalo. Año 2007. Capítulo 8. Movimiento rotacional y equilibrio. Problema 38. ¿Qué dice? Un artista quiere construir el móvil de pájaros y abejas que se muestra en la figura 8.37. Si la masa de la abeja de la izquierda es de 0.10 kilogramos y cada hilo vertical tiene una longitud de 30 centímetros, ¿qué masa tendrán la otra abeja y los pájaros? Ignore las masas de las barras y las cuerdas. Suponemos que no hay fuerzas externas actuando en el sistema, así lo debemos ver, luego, en los orígenes A, B y C no hay movimiento traslacional. En el plano XZ, el momento de fuerza neto es cero, con relación al eje Y que es perpendicular al origen A. La masa 1 produce un momento de fuerza negativo, en contra del movimiento de las manecillas del reloj, la masa 2, lo contrario un momento de fuerza positivo, a favor del movimiento de las manecillas del reloj, además, el ángulo teta siempre debe medir 90 grados, porque el peso de cada una de las masas individualmente, pájaros y abejas, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, matemáticamente, se tiene. Peso 2 por radio 2 por seno de teta 2 menos peso 1 por radio 1 por seno teta 1 igual a 0. Como el peso equivale al producto de la masa por la aceleración gravitacional G, se tiene. G por masa 2 por radio 2 por seno de 90 grados menos G por masa 1 por radio 1 por seno de 90 grados, igual a 0. Al dividir la igualdad por el valor de G y sustituyendo seno de 90 grados por 1, se tiene masa 2 por radio 2 menos masa 1 por radio 1, igual a 0. Al despejar para la masa 2 y sustituyendo, obtenemos, masa 2 igual a, 0.10 kg por 0.4 metros, partido por 0.2 metros. La masa 2 es aproximadamente, 0.2 kilogramos. La abeja de la derecha. En el plano XZ, el momento de fuerza neto es 0, con relación al eje paralelo, al eje Y, que es perpendicular al origen B. La masa 1 y la masa 2 juntas producen un momento de fuerza negativo, en contra del movimiento de las manecillas del reloj, la masa 3, lo contrario, un momento de fuerza positivo, a favor del movimiento de las manecillas del reloj, matemáticamente, se tiene que. Peso 3 por radio 3 menos la suma de peso 1 más peso 2 por radio sub alfa, igual a 0, donde el radio sub alfa es la distancia del punto B, al extremo debido a que sostiene la masa 1 y 2 juntas. Recuerda, estamos ignorando la masa de las barras y las cuerdas, de lo contrario el problema sería otro. Sustituyendo, nuevamente, peso por el producto de la masa por G respectivamente, se tiene, matemáticamente, G por masa 3 por radio 3 menos, G por la suma de la masa 1 más la masa 2, por radio sub alfa, igual a 0. Al dividir toda la igualdad por el valor de G, se tiene, masa 3 por radio 3 menos, la suma de la masa 1 más la masa 2, por radio sub alfa, igual a 0. Al despejar para la masa 3, queda, masa 3 igual a, la sumatoria de la masa 1 más la masa 2 por el radio sub alfa, partido por el radio 3. Evaluando, masa 3, igual, a, la suma de 0.1 kilogramo más 0.2 kilogramos por 0.25 metros, partido por 0.15 metros. Así, la masa 3 es aproximadamente, 0.5 kilogramos. En el plano XZ, el momento de fuerza neto es 0, con relación al eje paralelo, al eje Y, que es perpendicular al origen C. La masa 1, la masa 2 y la masa 3 juntas, producen un momento de fuerza positivo, a favor del movimiento de las manecillas del reloj, la masa 4, lo contrario un momento de fuerza negativo, en contra del movimiento de las manecillas del reloj, así. La sumatoria de, peso 1 más peso 2 más peso 3, por el radio sub, beta, menos peso 4 por radio 4, igual a C. Donde el radio sub, beta, es la distancia del punto C, al extremo del hilo que sostiene la masa 1, 2 y 3 juntas Expresando en términos de G, obtenemos G por la sumatoria de, masa 1, más masa 2, más masa 3, por el radio sub, beta, menos G por masa 4, por radio 4, igual a 0 eliminando el valor de G, y despejando para la masa 4, queda, masa 4 igual, a, la sumatoria de, masa 1, más masa 2, más masa 3, por el radio sub, beta, partido por radio 4. Sustituyendo y evaluando, masa 4 igual, a, la sumatoria de, 0.1 kilogramo, más 0.2 kilogramos, más 0.5 kilogramos, partido por, 0.3 metros. La masa 4 es aproximadamente 0.4 kilogramos. Se puede hacer experimentalmente este simple, pero interesante juguete. Inténtalo, y te darás cuenta, porque es tan importante conocer los fundamentos básicos de la física. Hasta pronto.